De acuerdo a lo que nos contó la maestra de Elia Zapato alibella en su proceso de investigación, ella contó que el baile de la cumbia, la danza de la cumbia había nacido en las faldas del Cerro de la Popa un 2 de febrero. Ella contó de que don Pedro Heredia llegó y como la, el Cerro de la Popa tiene, parece que fuera un barco y se parecía a una fiesta que está en España que se llama la fiesta de la Candelaria, por eso el 2 de febrero en Cartagena se fundó entonces la celebración de la Virgen de la Candelaria y en ese espacio se reunían todos los 2 de febrero los esclavos los amos y los criollos y esa conmoción de trienias indígenas, negros y europeos originó es la cumbia. Hoy vamos a hacer la cumbia, no la vamos a hacer con negros, la con rolos, con mestizos, con personas de Bogotá que han aprendido a bailar la cumbia como si fueran del Caribe colombiano y ese es nuestro ejercicio de interculturalidad. Mi nombre es Arnedis Racero. Eh, yo nací en Lorica Córdoba, en Palo de Agua, exactamente en el municipio de Lorica, y a las 11 años me fui a vivir a la ciudad de Cartagena, eh, trabajé durante mucho tiempo, soy abogado, egresado de la Universidad de Cartagena, salí en el año 86, eh, en el año, organizé en el año 99 mi escuela de formación, que se llama Escuela de Formación Folclórica Mojana, eh, trabajé con la alcaldía de Cartagena durante 5 años, Aquí llegamos, eh, tuvimos una, eh, eh, una conexión con el sector cultural de la localidad y con diferentes organizaciones empezamos a interactuar y desde ese ejercicio pues ya hoy te, tenemos la representatividad del Consejo Local de Cultura por el área de danza y soy el delegado de San Cristóbal al Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y pues estamos inmersos en diferentes actividades como es el, eh, la, la mesa local de asuntos culturales y como es, soy miembro del consejo local afrocolombiano porque durante más de 24 años hemos venido en la reivindicación de esa lucha y el autorreconocimiento afro y obviamente por la reivindicación que como negros tenemos, eh, luchamos en este país por, por no al racismo, por no a la segregación, por todas esas actividades que creemos que son importantes en la construcción de una mejor sociedad. Tengo claro que si en Bogotá hay una localidad que se mueve culturalmente es la localidad Fuerte San Cristóbal. Es una localidad que nos ha enseñado desde, desde los gestores, los creadores, los artistas a trabajar en unidad. Por esa razón creemos que es la única manera que tenemos de alcanzar y realizar las metas que nos proponemos. definida desde el primer momento en que empezamos con esto. Lo primero es eh, enseñarle a los jóvenes eh, que están en proyecto, que van hacia adelante, que el arte debe ser un proyecto de vida. El arte debe ser, dentro de cada uno de nosotros, un sentir profesional verdadero. Por eso hay que aprenderlo profesionalmente. Por eso en el arte no se puede improvisar, porque ningún médico improvisaría a la hora de hacer una cirugía. Eso como primera instancia. Como segunda instancia, es necesario en forma absoluta que todos entendamos que tenemos que construir un país mucho más humilde, un país mucho más lleno de personas con sentimiento, con corazón, con alma. Un país en donde todos nos dispongamos realmente a compartir lo mucho o poco que tengamos. Un país donde no puede haber límites de raza, no puede haber límites sociales, no puede haber límites de religión. Este territorio, como lo dijimos muchas veces aquí en el evento, es un territorio en el que tenemos que caber todos. Pero no caber por, por, por cualquier idea, sino caber desde filosofía, caber desde el corazón, caber desde la mente, caber desde las verdaderas acciones. De lo contrario, vamos derecho a un desastre y lo estamos viviendo ya, pero sabemos que tenemos un compromiso social que debemos formar jóvenes, para sacar adelante ese compromiso social y es hacer un país mucho más grande, mucho más maravilloso y que este país que se llama Colombia sea nuestro orgullo más grande hasta la eternidad.